Ofrecemos una plataforma de comunicación aumentativa donde el énfasis no está tanto en la herramienta de comunicación, sino en un ecosistema completo para el aprendizaje de habilidades comunicativas. Tanto profesionales como familiares eh, lo que buscan es, son herramientas que les faciliten su tarea cotidiana, eh, el acceso a la comunicación por parte de del niño o la niña pero de una forma sencilla que realmente mejore otro tipo de eh, herramientas de baja tecnología que ya, están, que ya están disponibles y principalmente que no suponga una carga adicional de trabajo o una complejidad adicional a las, a las ya de por sí naturales en, en estos casos.